Hola, mi nombre es Jason Kegel, soy especialista en desarrollo de aplicaciones de McDermott Graphic Solutions. La principal tecnología que estamos promoviendo aquí es nuestra línea ITP, In The Plate, que es la tecnología de punto plano construida dentro de la plancha. Tenemos tres tipos de estas planchas ITP ahora mismo, la ITP-60 de dureza 60, la itpm de dureza media y estamos próximos a lanzar la plancha itpc que aumenta la transferencia de tinta y tiene un mayor SID. La tecnología ITP de punto plano es algo que ha despegado en el mercado con los impresores flexográficos y les permite tener un punto más estable en la prensa y mayor consistencia en la repetibilidad de los trabajos en cuanto a su trabajo de artes. El evento ha sido genial. Ha sido muy bueno hacer redes de contacto con otros proveedores y ver a clientes con los que trabajamos diariamente y tenerlos en un ambiente distinto a su planta u oficina. Es un ambiente más casual que nos permite actualizarnos y divertirnos.